cambia de página aprende de ese capítulo que acaba tal vez te has quedado por semanas y semanas leyendo la misma página porque querías otro final tal vez tienes aquel hábito de coleccionar objetos utensilios creyendo que en algún momento vas a necesitarlos no sabes cuándo pero crees que podrías necesitarlos quizá tienes el hábito de guardar ropa zapatos muebles utensilios domésticos u otros objetos que ya ni siquiera usas hace muchísimo tiempo atrás tal vez si tienes aquel hábito de de guardar en tu corazón peleas, resentimientos, tristeza, rencores, miedos, angustias, mentiras? Tal vez guardas cosas que ya no valen para absolutamente nada. O te quedas por muchísimo tiempo en un lugar en donde no puedes ser tú. Y eso es antiprosperidad. ¿Te has preguntado que acumular objetos y pensamientos del pasado solo sirven para robarte energía y ocupar espacios en donde podrías acumular cosas productivas? ¿Lo has pensado? Yo sé que coleccionas objetos no por su precio, sino por lo mucho que significan para ti, pero aún así está muy mal. Cuando guardas algo estás considerando la posibilidad de la falta, de carencia, es como creer que mañana podrá faltar y no tendrás los medios, ni podrás, ¿cómo?, proveer aquella necesidad. Y con eso le haces creer a tu cerebro que no confías en el mañana o que lo nuevo y mejor no es para ti, ya que te alegras con coleccionar o guardar cosas viejas e inútiles. Mientras estás cargando con esas cosas materiales o emocionales que no sirven para absolutamente nada, no habrá espacio abierto para cosas nuevas, para nuevas oportunidades. Así que ahora mismo, levántate, arranca esa página que ya es historia en el libro de tu vida limpia con ella, limpia el polvo y todo el desastre que hay en tu casa y por último, quémala, limpia los cajones, los armarios, el cuarto del fondo, el garaje, desecha lo que ya ni siquiera usas, desecha todo aquello que ha perdido brillo, ha perdido color en tu vida, hace una pausa y una limpieza. Una limpieza mental, una limpieza espiritual por ti, para ti. Elimina lo que ya no usas, lo que ya no te sirve. Elimina la envidia, la culpa, los resentimientos, los miedos. Haz un espacio para que la luz aparezca, para que las oportunidades lleguen y los pensamientos positivos sean tus mejores aliados. Es preciso desocupar ese espacio para que las cosas nuevas lleguen a tu vida. Es preciso eliminar lo que es inútil en ti para que aquellas cosas que realmente traen prosperidad lleguen a tu vida, lleguen a tu mundo. Deja que por tu camino soplen vientos nuevos, déjate llevar como una pluma por un campo de flores. No estás solo en este combate para ser feliz. Practica el saludable ejercicio de soltar lo que ya no sirve, lo que se ha convertido en una carga para ti. Ama lo que tienes, valora tu presente y sé muy agradecido siempre. Recuerda pasar la página Quemarla si es necesario y si aún así sigue afectando, pues entonces cambia de libro.